Amigos de al día, ¿qué tal? Estamos en la calle, bueno, estamos en el centro de Quevedo, aquí al ingreso del, del sector más conocido como La Hoya, en la calle novena, en la calle décima, perdón, en la calle décima, entre Bolívar y el sector La Hoya, ¿no? Estamos en el centro de Quevedo, en estos momentos eh, se ha originado, pues, un intento de robo, ...con disparos, vemos que llega ya la Policía Nacional... ...está en el lugar, está en el sitio... Eh, ...la unidad especializada... ...para eh, recogernos las evidencias físicas... ...sé que hay casquillos, por acá vemos en imágenes... ...ha habido bala. ...hay casquillos, están aquí pues presentes... Los, ...las unidades especializadas de la Policía Nacional... ...están recogiendo todas las evidencias físicas... Y bueno, lo que se conoce es que un hombre pues conducía su vehículo por esta calle cuando fue in in interceptado por sujetos quienes intentaron robarle y provocaron los disparos. ¿No? Por el momento el, el hombre, el conductor del vehículo me dicen que está estable, que solo, bueno, no nos confirman si ha presentado un herida. Amigo, usted estaba presente, usted conoce el tema. No, no estaba presente. Solamente vi lo, eh, el tumulto, me acerqué nada más. Sí, me acerqué. qué. Pues en, la... en todo el país está totalmente preocupante. No hay persona que esté a salvo ni en su casa ya. No se puede salir en las noches, no se puede salir a comer, no se puede hacer nada. No se puede salir en la madrugada, incluso yo fui víctima de robo hace en enero. Me asaltaron el carro, que todo motorizado y eso está incontrolable, incontrolable. Debe de tomarse otras medidas ya está muy, la, muy blandas las, las leyes aquí en el país. ¿Así como con disparos? ¿Cómo fue? ¿No, la, no, fue eh, nada, no, o sea, no recibió ninguna respuesta. No, no, solo al aire cuando me asaltaron fue al aire que, que hicieron lo, los respectivos disparos. Pero andan con esas famosas pistolas de, de traumática con esas son las que andan asaltando mucho también. Para asustarlo nomás hicieron... Asustarlo, hicieron un disparo al aire. Y usted sabe que una detonación de una 9 milímetros eso se escucha muy fuerte. Estas son un poquito pausables. Me tocó parar el vehículo? Y... Parar y entregarlo porque tuve que recoger dinero para poder... Eh, eh, que me lo devuelvan, ¿no? Sí, está imparable la, la delincuencia aquí en Quevedo. La dirección aquí exactamente... Exactamente, la calle estamos calle décima, verdad? Décima primera y 7 de octubre. Esta es la calle décima primera. De la escuela eh, Manuel J. Calle. Bueno. Ahí bueno. llegó el papá del, del el abogado Jiménez, ahí está el, el papá del muchacho que, que fue asaltado. Gracias. ¿Los vidrios son por, por las pistolas, por las, eh, ah, las balas? El vidrio, lo, el vidrio le salvó al, al señor. Bueno, ahí está, amigos. La información estamos eh, preliminarmente se conoce que fue un intento de robo que intentaron asaltar a un chico que está dentro del vehículo. Eh, hubo disparos, como vemos en imágenes, los casquillos que se encuentran en el suelo. Ahí están, ahí están los casquillos. Bueno, el policía tapó, pero ahí, ahí están los casquillos. Bueno, un casquillo, un casquillo que se encuentra en el suelo. Y bueno, al parecer ya llegaron los familiares a hablar con el chico, hasta la Policía Nacional, se desconoce bueno, cuál fue la motivación, se dice que fue un intento de robo, han, han querido robar a la persona que está dentro del vehículo, han disparado, parece que el vidrio, como vemos el vidrio está roto, pero se conoce que la persona está bien, no nos confirman si está herida, pero se conoce que la persona está bien y bueno, que no ha pasado a mayores. En estos momentos ya llegó la Policía Nacional, la unidad especializada, la DINA criminalística, todo eh, está, este trabajo pues multidisciplinario que realiza la Policía Nacional para recabar información y conocer bueno de qué se trata. Está, vemos por acá que ya le están un poco calmando la situación, están recogiendo bueno información, datos. Parece que todavía no llega eh, la unidad especializada porque no se han recogido los, los casquillos, que son esas evidencias físicas que sirven para hacer todo este tipo de investigación, que luego va a servir para el proceso de justicia, para la fiscalía. Y bueno, es la información, este es el panorama, amigos, y señores del día, estamos en el centro de Quevedo, hace un momento dije calle décima, entonces sería calle décima primera, al lado de la, de la escuela Manuel J. Calle, Bueno, parece que la persona está, está estable, no ha pasado nada, gracias a Dios, no ha pasado nada. Eh, solamente, bueno, supongo que por el tema de, de la investigación, pues no se puede mover, no se puede mover eh, nada, ningún tipo de, de la escena, ¿no? Porque esto sirve para evidencia, ¿no? Vemos por acá, como le dije, los casquillos, vemos un casquillo. Perdón, perdón. Bueno, amigos, esta es la escena. Como les indicaba, preliminarmente se conoce que fue un intento de, de robo a la persona que se encuentra en el interior del vehículo. Vemos los vidrios que están rotos del parabrisas. Y bueno, bueno, ahí están la, los indicios, el indicio balístico que, que está en el suelo. Y bueno, vemos también un poco de poco de sangre porque bueno la persona pues fue lastimada obviamente al momento de, de recibir el impacto el vidrio pues los las partículas no del vidrio del vehículo pues lastimó a la persona que se encuentra en el interior del vehículo amigos es la información que tenemos ya la policía nacional pues está retirando pues a, a las personas han colocado cinta preventiva Bueno, así está la situación aquí en la ciudad de Quevedo, en el centro de Quevedo, pues ha ocurrido este lamentable suceso, pues gracias a Dios no hay víctimas que lamentar. Es una persona que al parecer, bueno, salía salía de su vehículo y fue, intentaron pues asaltarlo y bueno, los, los delincuentes en este caso, pues se, dice, se conoce, ¿no?, de acuerdo al indicio balístico que hay en el suelo. ...que intentaron amedrentarlo, en este caso con disparos... ...gracias a Dios, pues parece que no ha pasado a mayores... ...y todavía pues no se conocen más detalles amigos... ...así que es la información que tenemos a esta hora... ...simplemente salir con cuidado pues en caso de que... ...ustedes pues tengan que trasladar algún tipo de valor... ...importante en el vehículo... Eh, hacia, el, ...hacia el banco, hacia una entidad bancaria... ...pues tienen que tener pues mucho cuidado... ...porque pues los delincuentes pues están acechando pues las entidades bancarias existen estos llamados sacapintas que se los conocen ¿no? que, que tienen información que tienen información de, de qué cantidad de dinero cuánta cantidad de dinero vas a depositar en un banco así que no se olviden pues hay servicios de la policía nacional que prestan pues esta ayuda de trasla el traslado de valores la policía nacional no tiene la obligación no tiene el deber, el, bueno, la obligación de cumplir o, o de tener, perdón, información sobre cuánto es el valor que se va a depositar, pero existe pues esta, este servicio, ¿no? Que la Policía Nacional pues tras, te ayuda a trasladar una gran cantidad de dinero o no, no simplemente ser gran cantidad de dinero, puede ser menos, pero te ayuda con ese servicio para que eh, te, te tengas ese resguardo de la policía. Vamos a conversar por acá con un... Doctora, buenos días. ¿Cómo le va? Doctor, usted, usted más o menos qué opinión le da a esta, a esta situación de la inseguridad aquí en el cantón Quevedo? Que, que, que sí, la inseguridad en Quevedo ya se viene hace mucho tiempo atrás. Eh, la, lo que pasa es que la policía también debe poner un poco más de, de precauciones, de, en, sobre todo estar en los lugares que son más, uh, más conflictivos. Aquí tenemos la parte de la olla, que es un lugar conflictivo. Eh, el, el afectado eh, quizá este, por uh, ganar un poco de tiempo cogió un atajo y de esa manera pues no, no pudo evitar el, el asalto. ¿Se conoce la persona? Se... Sí, el, el, abogado, eh, el, hijo de, el abogado Jiménez es hijo del abogado Ignacio Jiménez, ya. se llama Marcel Jiménez. ¿Y, ¿Y, y no sale por robo o por asalto? O, o sea, se, supo... vez... se supone que por un robo algunos valores de... Sí, ordinarios. parece que estaba aportando algún dinero y, y, pero eso también es dudoso porque él, él sale del banco en, en menos de, de tres cuadros, cuatro cuadros que hace de recorrido ya el ladrón ya sabe que le lleva dinero Está herido solamente... Sí, tiene una herida pero no es de bala la herida parece que es del, virus, que... de los virus que, que de todas maneras salpicaron exacto al rostro efectivas, ¿no? Porque la delincuencia pues está subiendo de manera Sí, la delincuencia sigue acosando y yo pienso que las, las autoridades competentes ya deben tomar cartas en el asunto y, y tratar de, como decía hace un momento, estar pendientes de los lugares que son más conflictivos. Por ejemplo, esos desvíos que están ahorita haciendo por la atrás de la Megamax y por la Loreto, eso es un sector peligroso y momentos hay, hay policía, momentos hay policías momentos esto pasa desolado y es un peligro para, ¿no? para los que conducimos vehículos ¿Más acciones entonces de parte de la Policía Nacional en este caso para evitar estos tipos de... Sí, definitivamente eso es tanto en eh, la delincuencia que tienen que, que tratar de ubicarlos porque los delincuentes deben ser conocidos ya los que los que están aquí en la zona operando bueno, muchas gracias, abogado. Bueno, es la opinión de, de los ciudadanos que conocen, ¿no? Conocen el trajín, conocen cómo, cómo se mueve en este caso, pues, la delincuencia. Y, bueno, ha sido, como les dije, eh, preliminarmente se conoce que ha sido un intento de robo que esta persona que se encuentra dentro del vehículo, pues, al parecer, se, se dice, ¿no?, que, que bueno, circulaba por esta calle, es una calle muy peligrosa, es un sector eh, conocido como crítico también. Y bueno, gracias a Dios no pasó a mayores, fue amedrentado, vemos que, que los disparos pues no afectaron, el disparo no afectó su cuerpo, simplemente los vidrios del vehículo, que fue el vidrio del vehículo que fue eh, lo que lo protegió. Y eh, bueno, solo fueron eh, las partículas de los vidrios que salpicaron en su cara y bueno, esto es lo que afectó y quedó herido pues eh, algunas heridas en el rostro. No amigos, es la información que tenemos. Eh, mucha precaución al momento de salir de sus casas. Mucha precaución al momento de salir de sus casas con el vehículo. Eh, se desconoce si de pronto cargaba dinero, cargaba un recurso, venía del banco. No, no sabemos, pero es la recomendación que hacemos nosotros es. Contactar a la Policía Nacional, no se sabe, se desconoce no cómo están informados, cómo se comunican los delincuentes, los sacapintas para hacer este tipo de acciones eh, delictivas. Entonces, mucha precaución al momento de que eh, vayan a depositar. Recordemos que hace la semana pasada, a inicios de la semana pasada, hubo un asalto en el Banco Pacífico. Bueno, no en el banco, sino dentro del banco, pues una persona que iba a depositar un dinero fue asaltada. ...por sus tres sujetos que llegaron en una motocicleta... ...y bueno, todavía están las investigaciones. Vemos eh, por acá también que... ...bueno, ya llega la, la policía el coronel de la Policía Nacional... ...y bueno, es la información, amigos, que tenemos a esta hora... ...como les indicaba... Mucha precaución al momento de, de salir en tu vehículo con ca cantidad de dinero. No se olviden que hay servicios de la policía nacional y salir con mucha precaución. Con mucha precaución porque bueno también estos servicios de la policía nacional a veces te envían uno o dos policías y cualquier cosa puede pasar en el transcurso de, de, de este del camino. Así que mucha precaución amigos eh, al momento de, de, de hacer cualquier tipo de trámite bancario, al momento de trasladar dinero y también Vamos a hacer un llamado a la Policía Nacional, a las autoridades competentes, que exista mayor seguridad en las rutas alternas. Recordemos que hay rutas alternas que se han aperturado, que son un poco peligrosas y que exista más presencia policial en estas rutas alternas para evitar pues, este tipo de, de desmanes, este, esta situación que gracias a Dios pues, no pasó a mayores. Gracias a Dios pues, todo, todo ha sido un susto para la familia. Esperemos que que bueno, no se haya perdido nada, y bueno, es la información, amigos, que tenemos preliminarmente, hasta, eh, hasta el momento, pues más adelante vamos a subir otro, otro video, otra transmisión con más detalles, y pueden estar pendientes en nuestra plataforma web www.aldia.com.es. Muchas gracias.